Hola a todos. Bienvenidos a este editatón. Un editatón es un evento en el que nos juntamos para editar Wikipedia. Específicamente, este es un editatón que tiene tres nombres. Es WikiFapsiUNL, ya que es un editatón que inició en la Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Es WikiUANL porque dentro de esta institución nos unimos tres facultades para llevar a cabo este evento. La Facultad de Psicología, la Facultad de Medicina y la Facultad de Organización Deportiva. Y también es Wiki Universitarios, porque la Universidad Da Vinci se ha, alió con la Universidad Autónoma de Nuevo León para poder hacer este evento una realidad. ¿Y qué hacemos aquí? Pues en esencia, nos vamos a juntar a contribuir al conocimiento humano. Wikipedia es considerada el mayor proyecto de recopilación de conocimiento jamás realizado en la historia de la humanidad. Lo que quiere Wikipedia es juntar la información de todo lo que sabemos de todos los temas en un solo repositorio. Busca hacerlo de forma que este conocimiento sea abierto, o sea que cualquier persona pueda acceder a él y usarlo, distribuirlo, adaptarlo y aprender de él. Para lograr esto, tiene un modelo de edición abierta. Esto quiere decir que cualquier persona en cualquier lugar del mundo, siempre y cuando tenga conexión a Internet, puede editar Wikipedia. Si ustedes alguna vez han visto Wikipedia, verán que del lado derecho dice editar. Ustedes, incluso sin tener una cuenta de Wikipedia, pueden darle clic ahí y hacer los cambios que consideren pertinentes en los artículos. Eh, todo se basa en la idea de que son más las personas que quieren contribuir que las que quieren hacer travesuras por ahí. Actualmente, Wikipedia, sí, este mes, tiene más de 270 contribuidores activos. Más, muchísimos más que han estado contribuyendo a lo largo del tiempo para crear estos artículos que existen. Ahorita hay más de 40 millones de artículos en más de 290 idiomas. Wikipedia es una cosa genial que nos permite acercar el conocimiento a la gente. ¿Cuántas veces no han usado Wikipedia? La mayor parte de la gente ha visto Wikipedia en algún momento y lo ha usado como una referencia para entender más ciertos conceptos, ciertos fenómenos. Además, Wikipedia nos ayuda a mantener vivas ciertas lenguas que están en peligro de extinción o lenguas que tienen muy pocos parlantes. De hecho, el primer idioma con mayor número de artículos es el inglés, con como 5.800.000 artículos ahorita. Y el segundo es Cebuano. No sé si ustedes sepan de dónde es ese idioma. Yo no sabía, lo busqué para esta presentación. Es un idioma que se habla en Filipinas y está padrísimo, porque este mes, o el mes pasado, había 179 personas activas contribuyendo en artículos en C. Bueno, eh, sí hubo como más de 100.000 que ayudaron ya a hacer todos estos 5 millones de artículos. Pero está genial que se pusieran todos de acuerdo para asegurar que dentro de sus comunidades la gente pudiera acceder a este conocimiento, que este conocimiento estuviera documentado también en su idioma. Nosotros que hablamos español, pues también tenemos esa necesidad de documentar el conocimiento para acercarlo a la gente. La mayor parte, bueno, no sé si la mayor parte, pero mucha gente no habla inglés. Y acuérdense, tenemos más de 5 millones de artículos en inglés. En español es solo un millón y medio. Nos falta todavía documentar mucho conocimiento. Y ahí es donde entran ustedes. Lo que vamos a hacer en este evento es contribuir a Wikipedia. Pueden hacer muchas cosas, pueden eh, agregar conceptos, citas, ejemplos, explicaciones, referencias. La idea es que sus aportes sean en español y sean de temas relacionados a sus intereses y proyectos de investigación. Ustedes como universitarios están en una posición privilegiada que les permite tener herramientas que pueden compartir con el mundo. Para participar van a tener que escoger artículos específicos en los cuales quieran contribuir y editarlos. No tiene que ser la gran cosa. Ahorita vamos a ver un poquito más de eso. Si ustedes entran a este reto de contribuir a Wikipedia, van a tener varios beneficios. Van a practicar sus habilidades de comunicación. El tipo de redacción que se usa en Wikipedia es un estilo accesible a pues, una persona promedio se tiene que manejar también un punto de vista neutral, o sea, solo se presenta la evidencia. Por ejemplo, está este concepto, esta es su definición, esto es lo que sabemos, estas son las críticas. Super neutro, o sea, no hay que decir y por tanto le hacemos caso a las críticas o no les hacemos caso. Es neutral. También van a poder desarrollar competencias digitales. Muchas veces sabemos del tema, pero no sabemos cómo ponerlo en Wikipedia. Al estar haciéndolo, se van a empezar a sentir más cómodos en este ambiente virtual. También van a aportar al conocimiento humano. Lo que ustedes pongan en Wikipedia potencialmente va a pasar a la posteridad. Van a ayudar a facilitar el acceso a la información. Y van a ser parte de una comunidad internacional. Y ustedes van a poder decidir qué tanto se involucran. Hay gente que viene a los editatones y participa en el editatón y después ya se olvida. Está bien, es válido. Cualquier cosa que ustedes aporten sirve. Hay gente que como que ya le agarró la onda, ya le gustó, y cada que ve Wikipedia se pone muy al pendiente para ver en qué puede contribuir. A veces será una cuestión como corregir un error de ortografía, a veces pondrá una cita, a veces se animará y pondrá toda una sección de un artículo, a veces creará una nueva, depende, ¿no? Pero bueno, ustedes van a decidir qué tanto se quieren involucrar. Y en el siguiente video les platico un poquito más.